Yo creo que casi todo el mundo que se, quede, que se queda aquí, se quiere quedar aquí, siempre tiene un poco una idea de montar algo por su cuenta, ¿no? Para el sector nuestro, es prácticamente esencial en esta zona tener una nave o un cubierto para donde meter el ganado. Eh, por supuesto, el ganado, que es una inversión bastante maja. Y, y luego maquinaria. Maquinaria, el trator es Esencial. Uno por lo menos. Si quiero poner algo grande, por decir algo, más o menos unos poniendo nuevo y tal, unos 400.000 euros menos la subvención. Well, Al final, si tienes la idea clara, no me parece que seas nunca demasiado joven ni, ni demasiado mayor, ¿no? Si tú tienes la idea, adelante con ello. Y sobre todo, hombre, sí que creo que con la edad que tengo podría hacer las cosas más, más despacio. El tema es que en, en el tema de subvenciones y tal, te exigen, al final, cuanto más joven eres, tienes más puntos para, para poder tener una subvención. Eh, luego, también, mirando a la hora de un crédito o de lo que sea, cuanto más tarde lo hagas, más tarde tendrás el crédito, en, o sea, más alargarás tu crédito y por eso igual, pues, sí que me tendría, o sea, intentas hacer las cosas un poco más rápido. ¿no? Hay momentos en los que yo, claro, no me dedico solo a, a la ganadería, sino que tengo otro trabajo, pues igual, algún momento, al final, el ganado es algo que tú no puedes planear. La, el, el animal te pare cuando te pare, se te escapa cuando se te escapa y tienes que, en esos momentos, pues mandarías todo a la mierda y pero bueno, luego tiene esos momentos buenos. Ahora mismo te subvencionan el instalarte, pero pienso que se subvenciona poco y por otra parte, el, o sea, todos los años se cobra una subvención para mantenerse que al final yo pienso que para mantenerse, depender de una subvención es algo que no tendría que, que pasar, ¿no? Porque al final las subvenciones van y vienen, de repente te puedes encontrar sin que te dan ese, ese dinero y te ahogas. Entonces pienso que por tu producto, se, al final es un producto que está muy estipulado, el precio y todo, y, tal y como está, solo del producto no se puede vivir. Hace falta una ayuda externa, que, claro, pues lo que he dicho, no… Dependes de, de lo que te den, que puede que un año te lo den y otro no. Y eso es un poco… un problema bastante grande. si sí, pues al final del trator ya te vas a ciento y pico mil, solo el trator. La nave también, pues de 100, 100, 150, la nave sí, más luego más maquinaria que te haga falta, pues te vas a los 400 con nada, claro, si tienes todo, si ya tienes empezado, ya tienes algo de antes, claro. <risa>